¡Hello! ¿Qué tal? Bueno, quiero que veáis un trozo de vídeo de una conferencia de Ferran Adrià. Os pongo en antecedentes. Ferran Adrià, que ahora tiene una fundación que se llama El Bulli, en Barcelona, dentro de esa fundación tiene un proyecto que se llama Sapiens. Sapiens es un proyecto que permite analizar y ordenar conocimiento comprender conocimiento y luego aplicarlo a la educación, a la empresa, a la innovación, con la otra gran parte que le interesa a Fernadría, que es la creatividad. Muy bien, pues quiero que escuchéis este trozo un minuto de este vídeo. Allá vamos. Claro, ¿qué me da esto? Libertad. Todo este conocimiento me da libertad. Las terminales de naranja son imposibles, mano bueno, conocerlas. ¿Está? Esta esencia, mano bueno, del conocimiento el vital y el gran, el gran trabajo que hay hoy en día con el mundo de Internet. El mundo de Internet nos permite todo el conocimiento. Ya y la curación. Hoy estábamos en la fundación y había una persona, que no recuerdo quién ha sido, que me ha dicho una reflexión que yo llevo tres años, y es todo el proyecto de, que estamos con, la, con el BulliLab, ¿quién cura el contenido? ¿quién va a curar el, el, la cantidad de conocimiento que necesita cada uno? ¿en tu trabajo, en el tuyo, en el tuyo, el tuyo? porque te, estamos con una cantidad de información... ...brutal... ...pero no sabemos exactamente... ...la que nos hace falta para crear. Muy bien... ...¿qué os ha parecido? Es decir... ...fijaos... ...lo que ha comentado... ...es que está clarísimo... ...tenemos mucha información... ...en internet... ...en concreto... ...y necesitamos... ...de sistemas, necesitamos sobre todo de personas que sean capaces de gestionar todo ese contenido... ...clasificarlo y servir el contenido de manera pública a los demás. Por eso a mí me gusta el concepto de la curación de contenidos, que sabéis que hablo mucho de ello... ...que doy talleres, que doy clases e incluso la otra manera de llamarlo que utilizo yo, que es gestión del conocimiento para que se entienda un poco más cómo gestionamos nuestro conocimiento. ¿Cómo gestionas tú tu conocimiento? ¿Muchas veces has intentado buscar y no has encontrado lo que querías? ¿O has encontrado informaciones que eran contradictorias? ¿Muchas veces te has, has perdido el tiempo buscando algo que has tardado un montón en encontrar? Pues ya sabes de lo que se trata esto. Ya sabes de la importancia que hay dentro de la gestión del conocimiento. Necesitamos gestionar nuestro conocimiento, el conocimiento que adquirimos de Internet, aparte de otras vías. Pero daos cuenta que en Internet adquirimos ahora muchísima información y conocimiento. Eso es la curación de contenidos. Por eso yo, en muchos vídeos, en casi todos estos vídeos que estoy grabando, lo que quiero es dar trucos para facilitarnos la vida. Vivir en Internet porque nosotros ya no es que tengamos internet ahí como un elemento, es que nosotros tenemos una vida en internet. Vivir en internet significa aprovechar toda la capacidad de información que hay en internet. Y eso es muy importante porque la información que nos llega la procesamos, incluso la información que nos llega la compartimos. Tenemos un gran compromiso con la información que compartimos. Esto es muy bonito y esto está al alcance de todos. La curación de contenidos merece la pena. Es algo en lo donde estamos todos. Gestión del conocimiento, si lo quieres llamar así. ¿Alguna vez te has sentido perdido en temas de información, de conocimiento? ¿Te gustaría pisar el acelerador, tardar menos tiempo en encontrar información y encontrarla de calidad? Pues eso es curación de contenidos. Así que hacedme las preguntas que queráis. Ponedme retos y vamos a aprender entre todos, yo también, con vosotros, a gestionar nuestro conocimiento en Internet y a ser más eficientes e incluso, ¿por qué no?, más felices. ¡Hasta luego!